mi queridos sabios, guapa, bienvenidos a otro vlog, pero antes de empezar quiero pedirle que si le gusta este video y el tipo de contenido que yo hago, pues, por favor apoyen el canal suscribiéndose y dejándose el like tan tímido o misterioso a lo que vinimos. A menos que tenga de 1 a 3 años de edad, tú utilizas de alguna manera u otra para comunicarte con los demás. Lo más probable sea utilizando palabras. De verdad. Las palabras que usas dependen del idioma que se habla en tu país. Existen aproximadamente 7000 idiomas en el mundo. Pero no importa qué idioma se hable en tu país, todos, TODOS, seguimos ciertas reglas específicas que son internacionalmente aceptadas. Específicamente estaré hablando de 6 reglas aceptadas a nivel mundial. Y si tú no sigues esta regla, ¿Qué pues Quiero empezar por la más obvia y es una que la aplica a los hombres Si estás en un baño público, siempre deja un al vacío entre tú y otra persona que esté meando Solo usa ese si es caso de emergencia O sea, si estás literalmente a punto de explotar si no meas Y si llegan a usarlo por caso de emergencia, mantén silencio absoluto No hagan comentarios, especialmente comentarios como... Bonito reloj, ¿dónde lo compraste? No. Esto lo aplica a las mujeres. Si vas a una fiesta con tus amigas o tu familia, siempre hay que coordinar la ropa que van a llevar puesta. Nunca lleven puesta la misma ropa que otra persona. Para serles honestos, mi mente simple de macho plebeyo nunca entenderá la razón de esto. Y no solamente yo, la mayoría de los hombres pensamos igual. Con mujeres sería algo así. ¡Oh no! ¡Tenemos el mismo vestido! Oh. Pero si eso le pasa a los hombres, sería algo así. ¡Somos hermanos! ¡Sí! Si están en la pista o en el parque, ejercitándose, y escuchan que alguien se acerca rápidamente, échate para la esquina un poquito. No te quedes en el mismo medio. Especialmente si suena como si se estuviera muriendo. Como dije, te echas para la esquina un poquito. Un poquito. Lo suficiente como para darle paso a la persona que está pasando, que está a punto de un desmayo. Y así de una vez también evitas que te aplasten. Cuatro. A todos los lugares que vamos, siempre va a haber alguien que va a estar ahí con un bebé. Y al menos que sea en el cine, pues está bien. Lo del cine es un tema para otro día. Y a veces estos bebés van a intentar comunicarse contigo. Pero hay un problema. ¡No saben hablar! Así que te dicen todos estos disparates que nadie sabe qué rayo significa. En este caso, pues la manera correcta de contestarles sería... ¡Oh sí! ¡No me digas! Cualquier variación de estas expresiones funciona. Ni siquiera importa si los padres del bebé hablan un idioma diferente que el tuyo. Porque a menos que ellos hablen gugugaganés, pues ellos tampoco hablan el mismo idioma del bebé. Pero ten cuidado porque a veces los bebés dicen unos disparates, pero que suenan como palabras. Específicamente como insultos. ¿Gugu -gu pendejo, gugu -gu si esto pasa, pues sigue la fórmula que discutimos anteriormente Pero hagas lo que hagas, no lo insultes a él Porque... qué qué caca pendejo Pendejo la concha a tu madre ah. No es obligatorio saludar a la gente mientras camina Pero si haces contacto visual, saluda. Si no... La otra persona pensará que eres un sicario Que lo estás siguiendo para estudiarlo, para saber cuál es el momento perfecto para asesinarlo Bueno, menos que realmente seas un sicario acechándolo. Si es así, pues sigue más con tu día Pero si no es así Sea corté Un saludito es lo mínimo esperado Ni siquiera es necesario hablar ni mover la mano Solo con hacer... Ya es suficiente so, o no hagas contacto visual O haz un saludito así De esta manera, evitas algo como esto Si sí es que estás ahí, desgraciado... Si sí que estás ahí, imbécil... ¿Por qué haces esto? Ay. Este es sencillo. Si entras a un lugar público que requiera que tú abras la puerta, y sabes que viene alguien caminando bastante cerca detrás de ti, mantén la puerta abierta. Hay dos maneras de hacer esto. Está la opción A... Macho Super Alfa Caballeroso Nivel Dios. Abres la puerta, esperas a que la otra persona pase, y luego entras tú. Gracias, bro. Por tu gesto de macho alfa, te regalaré a mi pareja. ¿Y cómo se llama tu pareja? ¡Ay, se llama Fernando! Eh. Y también está la opción B. Persona cortés como de corriente. Abres la puerta, entras pero a medias y aguantas la puerta para que la otra persona pueda aguantarla antes de que se cierre. Cualquiera de las dos es algo que se espera que alguien lo haga Una no es más que la otra, ni viceversa A menos que la otra persona sea una vieja de 90 años, ciega, coja, manca y embarazada Si es así, tienes que hacer la opción A Si no, era la pudrición más grande de este planeta Pero si este no es el caso, pues cualquiera de las dos funciona La idea es prevenir algo así Pregunta de locos ¿Alguna vez has conocido a una vieja de 90 años, ciega, coja, más y embarazada? la nah, broma. ¿Qué otra regla universal no mencioné? Sé que las hay en abundancia, pero quise limitarme solamente a 6 para este video. Dame saber en los comentarios ahí abajo. Y ya, hasta el video de hoy. Si te gustó el video, no olvides dejarle un like y suscríbete. Subo videos todas las semanas. También ustedes están totalmente bienvenidos a seguirme en las redes sociales como facebook.com slash mv instagram.com slash y twitter.com slash 2 En esta plataforma también subo memes. Memes como este. Y por último, recuerden compartir este video con sus amigos, con su familia y hasta con el perro del vecino. Chao, mi gente. Bye.